nacionalismo, esa nueva nación mestiza, se apropia de los símbolos del indígena, se apropia de sus antepasados y dice, si quieres tener los antepasados mexicas o mayas, tienes que ser mestizo, tienes que integrarte a lo nacional y a esa nueva narrativa. En ese sentido, las políticas indigenistas son también muy paternalistas. Muy de tutelaje, vamos a apoyar, a ayudar a los pobrecitos. ¿no? Eh, nacen varios programas de campo, de educación, de apoyo eh, al campo, pues, llaman al indígena, para educarlo, para integrarlo, para enseñarle la higiene, como también hay ese tipo de, de políticas, eh, para que sea un ciudadano más. Sin embargo, cuando vemos la falta de las reformas, más atrevidas, como no desaparece la hacienda ¿sí? eh, como realmente el indígena nunca eh, es igual si no se le garantiza el lugar subordinado en la jerarquía social como campesino, como obrero, como soldado nunca más ¿no? Entonces vemos que esas políticas eh, quieren mantener realmente la subordinación del indígena y nunca el indigenismo permite a la organizarse incluso con los discursos de algunos presidentes como aquí tenemos a Villarroel en Bolivia o un muy conocido Leguía en Perú Perú es como un poco como México en cuanto al centro del indigenismo en los Andes entonces hay discursos muy progresos ¿no? que sí, que la raza indígena tiene que redimirse tiene que progresar vamos a ayudar a los indígenas la población indígena lo interpreta a su manera, nos van a dar las tierras red no dar, realmente, eh, recuperemos nuestras tierras. Y se organizan ellos solos y atacan las haciendas y reparten tierras y se organizan en sindicatos. También pues, son los años cuando empieza en los Andes también, la organización sindical campesina pero la su manera. Y entonces ese tipo de organizaciones y acciones, como toma de tierras, toma de haciendas, son reprimidas por los gobiernos indigenistas. Eso nos ilustra muy bien qué tipo de ayuda o qué tipo de integración eh, desde los Estados Naciones se espera, subordinada. El indígena no puede ser actor, ¿sí? puede ser solo un objeto de políticas desde arriba, pero no puede decidir sobre el mismo. Eh, me parece que tanto el positivismo como el indigenismo nos suenan hoy en día reaparecen, no es historia, o sea, es historia lo que estoy contando, pero al mismo tiempo no lo es, porque todo ese tipo de visiones y políticas que se, que se juntan y reaparecen en varios gobiernos hoy en día también. El... Eso ya, la fascinación por los indios muertos. Ya. Aquí algunos un... ejemplos del arte, como positivismo, era también una corriente intelectual. Indigenismo también. Incluso podemos decir que el indigenismo nace desde el ambiente intelectual de, de, de escritores, de pintores, y empieza una nueva corriente en el arte. El arte tiene que ser más nativista, más nuestro. Eso también se justifica porque tenemos que inventarnos como naciones, sobre todo en el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, aquí la influencia de la, la Revolución Mexicana del Sur es muy fuerte. ¿quiénes somos nosotros? ya no somos españoles pero nos comportamos como tales entonces hay que reinventarnos tenemos aquí el Bolivia por ejemplo, del Cristo Aymara aparecen los rasgos indígenas en los cuadros ese es de Ecuador la temática, de repente los obreros los campesinos paisajes andinos aquí de Perú el interés el interés por lo nativo, lo indígena, pero en la mayoría de los casos sí es un interés muy desde fuera. Vemos eh, mestizos, o blancos, o criollos, que se interesan de repente, algunos bien intencionados, otros menos. Y aquí vemos eh, el ejemplo de esas miradas indigenistas desde fuera, desde arriba, eh, que siguen siendo. Están marcadas por el racismo, también se desarrolla en una visión más antropológica. Incluso la palabra indígena empieza a tomar fuerza, antes no se usaba el ¿no? indio. Entonces, desde cierta antropología, eh, había por ejemplo, teorías en, en Ecuador muy interesantes que investigaban a la población quechua según la cantidad de vello que llevaban en el cuerpo, y eh, de allá dicen bueno, no son tan tan envelludos como los blancos ¿qué puede significar eso? que tienen más energía muscular más energía para trabajar ese tipo de, de teorías todavía positivistas que recuperan el indigenismo y esa antropología eh, racista ¿no? por aquí eh, una, una cita de Efra Mario creación de la pedagogía nacional, que muchas veces me volví a ser mencionado como un autor que quiere recuperar el espíritu indígena, el espíritu andino en la planta de lo que he hecho a Emara, y quiere reformar también la educación. Eso vamos también a observar en México, algo que puede parecer muy positivo. Quiere reformar la educación para que sea más adecuada eh, para la población indígena, que se eduque, etc pero él dice, la fortaleza de su cuerpo lo capacita para ser un excelente minero, su gran sentido de régimen y disciplina hace del indio un soldado ideal, es una cita de, de su libro, ya eh, el indigenismo le da un lugar al indio como trabajador, como soldado como campesino no más, el indígena no puede ser intelectual, no puede ser actor político independiente ¿no? tiene su lugar en esa nación donde tiene que integrarse Es el ejemplo también en Perú de recuperar los, los incas, es el inca Pachacuti y su monumento en Cusco. Lo mismo vamos a observar en México. Aparecen muchos monumentos de los antiguos y gloriosos mexicas y es una memoria nacional nueva que se forma y que recupera solo a algunos personajes. También es significativo por qué se recupera a Cuauhtémoc y no se recupera a Moctezuma por ejemplo, para esa nueva narrativa nacional. Aquí se recupera a Medellín Capachán. También tenemos otras tendencias. Esas tendencias, por supuesto, se van, a, se van mezclando. Socialismo y marxismo, que van a influir junto con el indigenismo, después a lo que van a ser los nacionalismos populistas en, en América Latina y del socialismo y marxismo de su crítica podemos, frente a lo étnico, podemos subrayar eh, la negación de lo étnico el indígena y lo indio, que es más bien el legado colonial el legado racista que tenemos que dejar entonces vamos a negarnos a usar la palabra indio-indígena lo vamos a sustituir por denominativos solamente de clase la etnia no, ahora solo nos interesa la clase y eh, van a ser campesinos y obreros entonces ese, sobre todo el marxismo ortodoxo va a ser bastante ciego frente a todo lo que supone la existencia de lo étnico, lo cultural eh, de las tradiciones propias, de las tradiciones también económicas propias y va a querer en causar al indio, no también modernizarlo y blanquizarlo, ¿no? tienes que organizarte en sindicato, por ejemplo, no en la comunidad. Eh, tienes que convertirte en obrero moderno, en campesino moderno, agricultor, mejor. ¿no? En ese sentido, por supuesto, hay voces eh, disidentes. Uno de los grandes escritores marxistas, es María Teguín. Que va a decir: No, tenemos que ver el potencial que existe en el indio, en lo comunitario. Entonces, él, eh, es, su voz es una de las pocas, especialmente voces, que quieren ver la realidad de América Latina y ver el marxismo y la revolución desde esa realidad, no negando al indio como es, no convirtiendo en una fuerza, en un campesino eh, europeo, un obrero europeo. Eh, en cuanto a los nacionalismos populistas, eh, vamos a tener en Bolivia la Revolución Nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario del 52. En Perú van, van a ser los gobiernos militares de Velasco Alvarado de los años 60-70. En Ecuador, por ejemplo, el, eh, también el gobierno militar de Rodríguez Lara de los años 70. Más o menos esos gobiernos van a recuperar el legado de la Revolución Mexicana en diferentes grados, a veces las revoluciones eh, duran muy pocos años, pero comparten la misma visión eh, de construir un Estado-Nación, de nacionalizar la economía, de fundar empresas nacionales, por ejemplo, y de promover más las políticas indigenistas, pero con eh, una base económica más sólida, como es la reforma agraria, liquidación del antifundio, de la hacienda cómo es el voto universal para la población indígena Entonces, en ese sentido avanzan mucho más que los gobiernos puramente indigenistas anteriores pero no cambian su lógica de que incluso con ciertas, eh, ciertos avances sociales el indígena tiene que desaparecer como indígena y tiene que eh, ser integrado a lo nacional lo nacional que puede ser lo mestizo y lo nacional que puede recuperar el pasado indígena pero nunca el presente ¿No? eh, también vamos a tener aquí la incorporación política a través del voto a través del sindicato a través de esas formas supuestamente modernas ¿no? de participación política pero que eh, profundizan el clientelismo el paternalismo ¿sí? son sindicatos dependientes de los gobiernos eh, son, es el voto a veces eh, no consciente la mayoría de las veces es un voto no consciente simplemente se lleva a la gente en, en aviones la gente vota por, por el partido del gobierno y esos discursos nacionalistas de la época por ejemplo de Chile